Es muy cringe, ¿eh? así. Muy cringe el juego. Pineapple Home Computer System. Caja registradora. Malicia en el país de las maravillas. ¿Por qué no te ha dejado jugar al Valorant? Ah, porque me, me pedía que reiniciara el ordenador, campeón. O sea, flipa. Dos días seguidos. Y la habría antes de empezar directo. Resume: la jepa me ha enviado a la residencia Jones Dudley. Me espera allí con los detalles. Vale, iniciar investigación. Malicia en el país de la maravilla. Está guapo porque son como, ¿sabes? Son cosas policíacas, ¿no? En ese aspecto muy detective con el juego Y tiene su parte cringe, ¿no? Te dice, agente Dunley ¡Ay! Casi le, le, le pego un tiro Inspector, ¿qué, ¿qué? sigiloso? ¿Me has visto llegar, Dunley? Eh, Tenía la sirena encendida eh, Me ha saludado con la mano al llegar de una. Creo que este sitio me pone los pelos de punta. En fin, ¿qué ha pasado? La jefa eh, Scully eh, me ha llamado para eh, que viniera lo antes posible, pero no me ha informado. Ayer desapareció una niña de 7 años, Alicia. Alicia, ¿no? Nada apunta a que se fuera de su casa. Parece que eh, está en una de esas eh, porquerías espeluznantes que es decir, que este tipo de casos eh, que le van al inspector, ¡Qué cojones. Genial, vamos allá. Vale, la niña, ¿no? Alicia en el baile de la maravilla. Agente Dudley. ¿Por qué hay un vagabundo salpicando, salpicándome la alfombra? Me ha dicho vagabundo, el hijo de puta. Es el inspector Francis McQueen, el señor Jones. Y ha venido a hacerse cargo de la investigación. <risa> claro, en plan de ficticio de no por, claro. O sea, vamos a ver qué pone aquí. Ah, vale, entiendo. Ok, y bien, ¿cómo me puede ayudar el inspector? Hábleme de Alice. Voy a serle sincero, inspector. No tengo mucho trato con ella. Su eh, conversación es limitada. Tiene siete años, exactamente una edad muy mala Así que se encarga eh, la niñera Está por aquí, en algún lado ¿Dónde estuvo anoche? ¿Cómo es que no se dio cuenta de que había desaparecido? Yo estaba fuera, sí, claro Maravillosamente sospechoso, tiene una coartada No es asunto suyo, ¿dónde estuviera, inspector? Mis impuestos eh, mis impuestos pagan su sueldo, lol También paga los calabozos y las salas de interrogatorios A la que voy a pedirle, eh, a, pedirle a la gente de un ley aquí presente que le lleve Está bien, llama a este número, responderá por mí el gustoso bazar del bombón de Bell. Eh, elegancia pura. Ah, Bell, qué buenos recuerdo. ¿Eh? Es decir, ¿dónde dice que estaba? ¿Es una tienda de bellas artes o cómo? ¿Has obtenido cerilla? ¿What? No me suena de eso, eh? me suena de un juego o de un sueño. Ah, no, o sea, literal. Eh. A ver. Monita, galera, jaja, será bobo. Es una gale galeta, es un velero. es una galeta, es un velero, Dudley. ¿Qué cojones? Vale, cenicero. Espero que no fume cerca de su hija. Afortunadamente, inspector, no suelo estar con mi hija. LOL. Gente duly. Y sí, es un juego también. Alicia en el país de Into the Darkness o algo así. Vaya, esta gente tiene que ser millonaria. Pasillo. El reloj. Me recuerda a mi abuelo. ¿Su abuelo era un reloj? <ríe> ¿Cómo? No, tenía un reloj. Ah, lástima. Pensaba que eh, por fin había descubierto eh, algo interesante de usted. ¿Qué es? Si soy interesante. Lo que usted diga, inspector. Vale. Qué más el tío, ¿no? O sea, literal, vaya locura. Una bombilla de luz ultravioleta, me la llevo. Eh, ya solo necesitamos una bola de discoteca, ropa blanca y buena música, todo lo necesario para una buena noche, ¿qué? Le, le, <ríe> la tendremos si encontramos a esa niña. ¿Has, ¿Has obtenido una bombilla de luz ultravioleta? ¿Ok? ¿Qué coño? Estudio, está cerrado con llave. Me pregunto dónde estará la llave. Ok, vamos al salón. Ah, solo hay esto. Lol. ¿La luz? Nada. La lámpara. Solo uno de esos cristales vale más de lo que gano yo en un año O sea, tío Podría, eh, Podríamos llevarnos uno Aló, El policía al menos sigue enrollado Vale, El policía parece un cabrón, eh, ha pasado la prueba Bien hecho, inspector, qué cojones Vale, la bombilla, te hizo una bombilla de luz ultravioleta Para eh, ultraviolentarlo todo ¿eh? Cerillas Son del gustoso eh, bazar, vale Ok, pues Aquí se supone que todo, ¿no? ¿Cómo que reiniciar? O sea, tiene un tiempo Vale Reloj del abuelo Nada, ¿no? O sea, nada ahí ¿Ok? Vamos al salón Me puedo? Para arriba del tirón Aquí, let's go, flores Un lugar tan elegante se merece algo mejor que unas flores de plástico ¿Lol? ¿Qué sitio tan raro? Parece un teléfono Debieron de que quedarse sin sitio para dibujarlo Es decir, ponerlo ¡Ja, ja, ja, ja! qué puntazo, ¿no? ¡Ático! ¡Wow! ¡Wow! Huele a ovo aquí, ¿eh? ¡Dios! La lata de sorbente se cayó al encender el estante No queda mucho ¿Lol? Pintura. Parece la bastante pesado como para dejar a alguien inconsciente. Lo Parece... Vale, la nada es eso lo mismo. Lámpara rota. Mm, puede que esté rota. Solo eh, se la fundido la bombilla. Hostia, si se la pongo... ¿Puedo ponérsela? A ver. No, espero que esto eh, no eh, desvere la vergüenza del ático. ¿Ah, sí? ¿Qué demonios? Vaya. Nada siniestro. Os lo he dicho, este juego tiene un... O sea, Un aspecto muy turbio. Es lo que me gustó. Guapísimo. Qué guapo. Se me, se me olvidó decir la vuelta cuando se pasó, tío. Que había empezado a ver Springer. Está graciosa, eh. La serie está guay. Él me lo dijo. Está muy chula. Hostia. Guapísimo. Vaya. Nada, siniestro. Portal oscuro. ¿Seguimos por aquí, campeón? O ¿Qué hacemos? Santa que nuestro sabardo... Es morir, es vivir. Solo un montón de recuerdos olvidados. Están desrotos. Parece que hace poco que ha cedido. El disolvente ha manchado toda la pared. Abajo. Vale No me gustan las pintas de este inspector <risa> Ya habría elegido un verde brillante Da más miedo, lol Disorbente, tío Vamos por abajo, gente, ¿eh? vamos por abajo ¿Dormitorio principal o dormitorio de la niña? Vamos a investigar a la niña Hostia, eso la es la madre Gente, a ver la madre que dice Hola, me gustaría preguntar eh, Mi niña, mi niña ha desaparecido Puedo eh, hablar de, de Ali uh, Ha desaparecido sin más mi niña uh, Hay algo que tiene que encontrarla Ah, uh, entiendo, puedes entrar por... La... Sí, campeón, claro, pero creo que lo he hecho al revés Me he ido directamente construir una casa por el tejado ¿Sabes? En plan, Ali de uno He ido por donde era, es que más o menos lo he visto así en claro Con la bombilla, a lo mejor esta este, Esta parte del juego es fácil, habrá otra más difícil ¿En, hay, en, ¿Por qué? ¿Las has encontrado? ¿Has encontrado a mi niña? Aún no, pero déjeme Preguntarle, tiene que encontrarla, por favor, encuentra a mi niña Ay, mi niña, ay, cierto Adiós, adiós Molígrafo, no es momento para dibujar, inspector Ultravioleta parece parece útil ¿Has encontrado su ultravioleta? ¿Lol? La madre parece... Uh, Digo, ¿qué? Eh, una señora de... Eh, qué gacho. Nunca había visto un caballo con cinco patas A <risa> lo mejor dibujo ha dibujado la picha. Eh, esto podría ser un dibujo de nuestro sospechoso ¿En serio? Pues voy a poner una orden de búsqueda de captura No, Dudley, no lo hagas ¿Eh? Son muy cabrones, ¿no? A jugar por esto Dudo que haya clases... <risa> dudo que haya ido a clases de dibujo Vale, Teddy Dime dónde está ¿Oso? ¿Qué? Es una broma, no lo sabes, solo eres un oso Un oso tonto que no tiene ni idea de nada Seguro que es el puto oso Hijo de puta Subrayador, a ver, Teddy, parece una mala idea Vale, subrayador Te pinto un bigote. no es un error de novato Disolvente, a Teddy, no Cerilla, te voy a quemar el muñeco, no Vale, cajones, ¿no? Eh, no sé, eh, quedaría con una docena de calcetines rosa? <risa> LOL Vale, creo que ni nada más, ¿no? O sea, entramos por el sitio, cabrón, ¿no? Está cabrón, ¿no?, El lugar Ah, no, es verdad, me queda el dormitorio principal, ¿no?, gente, este ¿Qué haces tú aquí? Niñera, hola, hábleme de Aris está, mi, está mimada Y mete la nariz donde no le llaman Pero supongo que eso es lo que, le, lo que conlleva A su padre que esté enforrado. lol. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando para los... Eh, Jones, inspector, ya, eh, termina... Eh, ¿Qué? ¿Le terminan ese? No hace falta el plural Este, eh, ¿Es este el mejor momento? Siempre es buen momento para la gramática Da igual, en, contesta la pregunta ¿Pero la niña muerto o está desaparecida? ¡Claro, está desaparecida! ¡De momento, campeón Alex! ¿Lo suficiente como para albergar mala vo ¿qué? voluntad? Supongo que es usted la niñera La muy inocente niñera, sí Mmm... Desaparecida ¿Tienen la llave de las habitaciones? Soy niñera, no criada Lo cierto, pero sí En ese caso, ¿me da la llave del estudio? Claro, da igual Ahí no hay nada incriminatorio ¿Segura? ¿Niñera? ¿Qué puedes decirme sobre el portal demoníaco del Ántico? ¡Nada, Nada, nada, nada, nada le aseguro que no tiene nada que ver conmigo No he movido nada de aquí ¿Segura? Aquí ya hemos terminado O sea, madre mía. al trabajo y nada más Claro, claro, cuadro Es difícil de creer que esta sea la misma mujer que, eh, Con la que hemos hablado El estrés eh, de todo esto le ha afectado mucho Increíble Vale, fotografía Aquí Alex y su madre parecen muy felices Cama Una cama de agua Qué sofisticación, ¿no? Parece que hay algo debajo No, ¿Qué va... Página extraña, bro, página extraña Es un peculiar esquema del libro Ocultismo para novatos, lol Me suena raro, eh, señora niñera sospechosa número uno, campeón Aquí nos da, ¿eh? encima está ocultando Esto, yo no digo nada, hija de puta No parece de buena educación Rebuscar los cajones sin permiso ¡Sin Puta madre, a ver, ay, coño Parece una niña dulce No se preocupe, la encontrará, inspector eh, Vale, creo que he cliqueado en todo Niñera todo ¿Qué podría hacer aquí? Nada, ¿no? Supongo A ver, me voy Abrimos la puerta que no se podía antes, gente ¿eh? Para abajo, ¿no? Era pasillo, ¿no? Era esta, ¿no? Armario, estudio Está cerrado con llave Ay, sí, sí, sí, estoy parado Llave Jejeje <ríe> ¡Wow! Oh, y voila la... Voilà, Estás está adentro A ver qué... Coño, un gato y secado Estatua de McQueen. Esta Estatua es lo bastante fea Como para que valga mucho dinero Lámpara, una lámpara de aceite vieja que pare, Y parece que queda algo de aceite Ha obtenido lámpara Si mezclo esto con esto... Probablemente debería encender, encenderla por si acaso Vale, has obtenido lámpara Se puede craftear los objetos, ¿no? Qué guay, tío, el juego Está chulo, nunca he jugado en directo un juego de esto. Rayons, abogado eh, Ya hay que darse aire para tener un cuadro del, de, tío, del mismo, ¿sabes? Qué egocéntrico eh, Magazine Book Una colección de revistas, madre mía Este tipo está obsesionado con el jamón LOL Especial jamones, ¿sabes? Estantería Una buena colección El polvo sugiere que hace tiempo que ni la tocan Una lástima uh, Sillón eh, eh, en esta casa solo hay dos sitios para eh, sentarse. No seas Bobo duble y hay Dulley, eh, hay más, eh, pero están fuera de la cámara. ¿Lol? Vale, creo que, que, que he investigado todo aquí. La, la, una lámpara, vale. Página oh, extraña, ¿sabes? Nada. ultra. Aquí. No disolvente, me parece una mala idea. nada, nah, nah. hostia, sí, disolvente en el cuadro. El cuadro no me gusta, pero no tengo motivos para destrozarlo. Y si le pinto un bigote, abogado. Quiero pintarle un bigote Me tienta bastante escribir royes, imbécil, en el cuadro Con el subradiol ultravioleta, pero soy demasiado profesional Me voy Na, na, na, na, la quería liar, pero no me ha dejado el juego Vámonos al... Eh, si ¿sí hago esto? Esperao Me parece una mala idea ¿Y esto? Me, me, vale, nada ¿Y esto? ¿O oh, no? Gente Se viene La resolución del caso, gente ¿Armario? Espérate Eh, eh, eh. Nah, no, no, ni de coña, ¿no? Vale, si le pregunto otra vez, ¿y bien? ¿Cómo puedo ayudar a la Inspector? Eh, parece que hay un portal... Port vale. Pues menos mal eh, que están aquí. Eh, arrestenla. Es un eh, allanamiento, perdón. Ya lo no he oído. Arrestenla. Quiero presentar cargos. Eh. Bro, pero si tienes un portal satánico, churra. A que te tiro disorbente ahí. Hijo puta. En el cenicero. Me parece una mala idea. Y aquí... Nada. Vale, para va arriba, gente, y vamos para arriba. Vale, el dibujo de la pared tiene parte porrada. Me pregunto, ¿qué pasaría si la... Re... Vale Pues parece que tengo todo lo que necesito Para un poco de brujería siniestra Voy a redibujar los símbolos que faltan uh... Joder, como para saberlo, bro Parece ser que eso no es, pero bueno Hostia, que fumada, ¿no? Y este ¿Hay más? ¿Hay más? Pero esto no es... ¡Ay, ay, ay! Estoy empanado, gente Perdón, perdón, perdón Vale, este es un cuadrado, es este de aquí No me había dado cuenta eh, Este Este con dos puntos O sea, ¿dónde está de los puntos, gente? ¿Cuál es el de dos puntos? Ah, vale, me he equivocado, este va aquí Entonces el cuadrado va aquí, ¿no? Este va aquí y este de aquí ¡Qué gracioso el juego ahora! ¡Oh! ¡Ya debería estar! ¿Lol. Lo has puesto mal, sí, campeón, no me había fijado Que me había puesto el papel, ¿eh? De la página para, para ocultismo Quizás sea buen momento para dejarlo todo, la verdad Gente, entramos, ¿no? Bueno, dully, allá vamos Ahora sí, ahora sí No se ofende, no inspector, pero no pienso acercarme a eso Voy a quedarme aquí eh, de guardia ¡Lol! ¡Hostia! Mm. La etiqueta dice Lecha antigua en torno al 1880 ¿Quién guardaría esto? ¡Lol! No mires ahí, señor. Ahí es donde se esconde las ratas de tres ojos. ¿Cómo? ¿Cómo? Hola, señor. ¿Eh, niña? ¿Ha venido para llevarme a casa? Sí. Vale, tengo hambre y me dan miedo los ruidos que vienen de abajo. Si sí, salgamos de aquí. Una caja en la que pone la primera túnica ritual de la niña. ¡Alicia! Hija de puta. ¿Para qué es esto entonces? ¿Para qué es eso? Si se la di a la niña, nada, ¿no? Y esto... No, no puedo hacer nada con ello Y esto, nada Me hizo lo mismo, ¿no? No hay nada para investigar Vale, vámonos ¡Crash! bank! ¿Cómo? ¡Hostia! No tan rápido, investor. ¡Tiene una pistola! ¡Gente! ¿Dónde está Dunley? ¿Es idiota? Le he dejado inconsciente No puedo permitir que me... Que me siga esmeando Así que voy a dejarle aquí atrapado Llévese a la niña al menos <risas> ¿Lol? Ah, Eso eh, pretendo, al fin y al cabo eh, Soy su, eh, tutor, eh, su tutora legal Es mi trabajo cuidarla En especial le pasa algo a sus padres Pongamos por ejemplo que queden atrapados En la versión oscura De su dormitorio, puta niñera Ahora estaría ahí si Ari eh, No se hubiera metido en, en mis asuntos Y se hubiera quedado aquí atrapada Pensando que lo mejor sería no levantar sospechas y esperar a que se marchara. Suponía que esto, que, que a estas alturas ya se habría rendido. LOL. Yo te lo dije, era sospechosa nana, está al saco del tirola y a puta. Es ¿eh? como mostraba, como sabes, nervios, campeón, al nervios. ¿Qué clase de policía eh, iba a rendirse en el caso de una niña desaparecida? Así que esto. Eh, así que se... ¿Qué es eso? Pretende contro controlar la herencia. Pongamos que se deshace de mí. Luego que, cuando Dully despierte, su plan y usted estarán. Vale. La mayoría de departamentos de policía De Twin Lakes, cierto, por desgracia LOL Vale, tiene que admitir que es un crimen casi perfecto La verdad es que lo es Alice sabe Lo que está eh, tramando Esta niña es inteligente si están, eh, si están listas sabrá mantener la boca cerrada LOL Vale, un bien visto, tendré que hacer Que lo arrastre LOL Vale, arrastre a su amigo hasta aquí Y no intente jugármela Este dilo diluye pintura No, diner, no niñeras malvadas <risas> Hijo puta, tío, esa bola ¿Qué coño? ¿Qué hago, bro? No pierdas el tiempo, tratando de salir de esta conversación ¿Pero cómo lo pillo, hijo puta? ¿Cómo coño lo pillo, disolvente? O no, Con, conmigo de guardia, dice ¿Qué debo hacer, gente? El disolvente no importa, ¿ves? Eh? Ah, sí, vea pero es su propia... Sí, ¿eh? Tiene razón Buena, campeón, Ale Let's go ¡No! Wow Nice Hostia, la cámara se me había ido fuera Perdón Perdón, perdón, perdón Ey, no me he dado cuenta Es que le he pegado porque me he puesto en modo Buda Wow Así que la niña se metió en los asuntos de la niñera Y quedó atrapada por accidente en ese ático siniestro En el lado oscuro Pero en un resumen sorprendentemente sucio no <ríe> Sí Lástima que la niñera eh, estuviera loca Era muy guapa Lol Practica, practicaba las artes oscuras, don Lee. Tenía un plan para dejar a gente inocente atrapada en un mundo paralelo. Secuestrar a su hija y robarles el dinero. Solo he dicho que es una lástima. Me pregunto de dónde sacaría la niñera los libros de ocultismo. No son fáciles de encontrar hoy en día. Supongo que este es un caso para otro día. Ahora tengo que averiguar eh, qué impreso hay que rellenar para este desastre. Lol. Caso cerrado. ¿Qué ¿Parece que entra pri primero, no? O sea, de una. ¿Verdad? O sea, es chulo, ¿no? Está gracioso. Tío. Tiene su rollo, ¿no?